Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos eh, algunas novedades, podríamos decirlo más o menos así. En realidad no son tan novedades, pero siempre hay algún distraído que tal vez no esté tan al tanto de los vehículos que van a estar por salir dentro de no mucho tiempo, o sí, no sabemos, porque el Supertest es así, a veces eh, puede que salgan en tres meses, a veces puede que no salgan más A veces pueden ser que salgan en dos años, así que son cuestiones que uno vete a saber tú cuándo puede ser que salgan estos vehículos ¿okay? Bueno, aquí tenemos el Skoda T45, eh, pesado de Tier 7, checo, bien, está como dijimos en el Supertest Va a estar pegando unos 220, va a tener una penetración con munición estándar de 185 penetración con hit de 250 eh, va a tener 5 tripulantes mira, ok estaba viendo eso que tiene 5 tripulantes eh, me parece mucho a veces, tantos tripulantes pero con la explosiva va a estar penetrando unos 44 y pegando 270, va a estar recargando en unos 9 segundos, pensá que es un tier 7 para pegar 220 eh, esto lo vas a estar poder bajando eh, seguramente lo vas a bajar a 7.2 segundos más o menos con... Todavía full. Eh, dispersión de 0,40 a 100 metros. Bien, recuerden que esta es la dispersión a 100 metros. Eh, velocidad de apuntamiento 2,9. Eh, lo que tiene que ver con ángulos de elevación. Bien, eh, menos 7 de depresión más 15 de elevación. Eh, capacidad de proyectiles, 64 proyectiles va a poder estar tirando este vehículo Tiene una movilidad de eh, 30 hacia adelante kilómetros por hora, 14 en reversa Una potencia específica de 14.1 caballos por tonelada okay? O sea, pensá que se va a mover medianamente bien, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, ¿Qué más? Total hit points, es decir, eh, puntos de vida, 1500 Para un pesado de tier 7 está bastante bien Bastante, bastante bien. pensá que eso es la vida que tienen los Tieres 8, ¿bien? Los Tieres 8 Premium, por lo menos. Eh, es la vida que tienen eso, esa clase de vehículos. Eh, en promedio, ¿no? Porque sé que algunos tienen 1550, tienen 1600, pero más o menos en promedio andan por ahí. Eh, blindaje frontal 110, blindaje lateral 70, 40 traseros, 160 blindaje frontal de torreta, pero ya veo que está bastante, bastante planita ahí. Te van a entrar como quieran. 70. Blindaje de torreta lateral. 50 traseros. Y eh, rango de visión 360. Está bastante bien. Para hacer un pesado. Bastante, bastante bien. Eh, como dijimos, tiene 5 tripulantillos. Bien. Esto es lo que tiene que ver con el Skoda T45. Tanque premium de tier 7 pesado. bien, Checoslovaco o checo, como quieran decirle. Bueno, después tenemos el K91 PT, ¿bien? Eh, tier 9, este vehículo dicen, dicen que será las recompensas de lo que tiene que ver con el Frontline y del año que viene, ¿bien? Que lo van a poder conseguir el año 2021 sería, ¿eh? así que jugando al Frontline. Pero es lo que dicen, todavía no, no nos han bajado línea, eh, por lo menos que yo recuerde, de este vehículo, cómo se va a entregar, ¿no? Eh, va a estar pegando unos 390 eh, con munición estándar va a tener AP, APCR y explosivo Con AP va a estar penetrando 258 con APCR 315 Es un TD bien de tier 9 68 con munición explosivo va a estar pegando 390 con ambos Pero con la explosiva 530 ¿okay? eh, Tiempo de recarga 8.6 segundos Dispersión a 100 metros 0.40 Tiempo de cierre de retícula 2.2 eh, ángulos de elevación menos 5, en realidad de depresión menos 5 y de elevación más 15. Eh, y va a tener movimiento de 10 grados para hacia ambos lados, bien, hacia la derecha y hacia la izquierda. No es mucho, 10 grados mmm, no es lo peor del juego, pero tampoco es mucho, bien. Piensa que algunos TDs tienen menos 8 eh, para un lado, 8 para otro, ya es muy poquito, este tiene 10, poquito mejor, pero mientras más ángulo tenga para moverse el cañón, Menos vas a tener que mover tu chasis, ¿bien? Y por ende también sos menos fácil de trolear. Eh, municiones, 30 municiones. Me parece muy poquito, 30 municiones. está recargando en 8.6, vas a poder recargar unos 7 segundos. Tranquilamente, más o menos. 7 punto y pico, ¿no? Pero 30, te van a acabar el toque. Bueno, movilidad, 45 hacia adelante, 20 en reversa, potencia específica de 20 caballos por tonelada Tiene una muy buena movilidad, ¿no? A ver, que bastante buena movilidad eh, 1.600 puntos de vida, acá se queda un poquito corto Pensar que es un tier 9, está bien que está en la media de los otros Pero para mí los tier 9 tienen como un poquito, un poquito cortos de vida eh, Pensar, a ver, pensá dos cosas Primero que, como parte positiva, estás en una tercera línea muchas veces eh, Con lo cual estás tranquilo y esos puntos de vida te pueden servir y desde el lado negativo es que... Pensá que si te llegan a spotear por alguna de esas casualidades... No creo que tenga mucho camuflaje... Eh, por lo matoste que es... Pero... En el caso que te spoteen un tiro de la Arty... Poner que te saque unos 500, 600... Poner una tier 10... Y ya te quedas con 900... Más algún tirito que te pegue alguno más... Eh, estás medio compliqueti... Pero bueno... Hay que saber utilizar bien esos puntos de vida... ¿Ok? Eh, blindaje frontal... 230, 60 lateral y 45 traseros... O sea, bien... 230 en el frontal eh, Es una especie Tienen como pinta Me hace recordar un poco al 3 O a esa línea, ¿no? A la, de los pesados De los cazatanques duros De 128-4, por ejemplo De Rusia De la madre Rusia Bueno, después eh, View range 360 metros 730 de alcance de señal eh, Y va a tener 3, 4, 5 tripulants. Bien Buenísimo Y después por último tenemos El Panzer. El panza como diría nuestra querida amiga Flor Hitomi eh, Va a estar pegando unos 390 con munición APCR como estándar, digamos Hit 300 de penetración a la miércoles Es un mediano, ¿bien? Pensá que es un mediano alemán eh, Y explosiva, va a penetrar unos 53 y va a pegar unos 480 390 para un mediano está, está bien Está en la media, digamos, de, de, de los típicos eh, medianos de tier, de tieres altos, ¿bien? Eh, en Reload Time, 9.3 12.3, pero se va a poder llevar a 9.3, supongo que será eso. No sé por qué dice eso. Bueno, si alguien no sabe, que me explique, porque la verdad es que no sé. No sé por qué dice 12.3 a 9.3. Yo creo que es porque se podrá llevar a eso. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Eh, dispersión de 0.42. Eh, 2.7 el tiempo de mm, cierre de retícula. Después lo que tiene que ver con depresión, menos 10, mm, más 15... 50 proyectiles. Eh, Maximum speed. Va a estar. No entiendo también. No, vuelvo a no entender por qué pone entre paréntesis otra cosa. Me encantaría saberlo. Ahora, si sí, explica acá? Eh, no, no lo explica. Bueno, no sé, no sé, no sé por qué. ¿Y esto qué es? Ah, para que se vea oscuro. Eh, me distraigo. Bueno, potencia de. Potencia específica de unos 15 caballos. Eh, por tonelada, ¿ven? De, de potencia específica Y va a tener unos 1600 puntos de vida Unos 40 de blindaje Bueno, es, es eh, muy muy blandito Mira, 40, 63 son. O sea, te va a entrar básicamente todo Hay que tener mucho, mucho cuidado Pero si alguno lo sabe, eh, explíqueme por qué dice eso eh, No sé El Conspanser is Es bastante diferente eh, de, los, de los tanques medianos normales juega en una posición de un sniper eh, y puede ser eficiente un eficiente eficiente en su, como soporte no para tanques eh, medianos aliados bueno bueno chicos básicamente esto no lo que les acabo de decir son los tres vehículos que van a estar eh, saliendo acá me parece que con la cámara estoy molestando eh, un poco no me parece pero bueno, ya igual te ya terminó el video, así que ya fue. Bueno, otra cosita que les quería decir, sí. En el próximo video estén atentos porque vamos a estar haciendo algunos regalillos de Navidad. Bien, así que seguramente hay algunas cajillas ahí, gracias a los que han donado. ¿eh? Eh, vamos a estar haciendo algunos sorteitos a los que me han donado marcado pago en PayPal y demás. Así que les agradezco infinitamente porque gracias a ellos eh, vamos a poder estar haciendo el sorteo de algunas cajitas de Navidad. Muchas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. 吵吵